hola chicas cómo están y chicos también bienvenidos sean todos a otra entrega de rincón de rosy hoy vamos a hacer algo sumamente fácil y sumamente divertido que van a ser las pulseras hoy vamos a trabajar con las pulseras tan mágicas y bellas que nos dan un toque elegante a nuestra cuando tenemos un evento o cuando deseamos llevarla puesta hoy vamos a hacer algo eh, diferente ya yo tengo esta previamente elaborada y le vamos a enseñar cómo le vamos a hacer. También todo depende del tamaño de, de, de su muñeca. También depende de las decoraciones que usted le quiera poner. Y también depende si también las quiere hacer con cristales, la quiere hacer con perlas, la quiere hacer con perlas de río. Todo depende qué material usted quiera usar. Pues sí, chicas, como le comentaba, todo depende con el con el material que ustedes quieran trabajar, quieran elaborar sus pulseras. Esta técnica es, es pre, eh, principalmente para esas chicas, las principiantes, las que están eh, incursionando en este bello arte de, lo, de la bisutería hecha a mano. Pues sí, chicas, miren, para esto... Yo tengo este centímetro aquí para que ustedes puedan ver un, po un poquito, le voy a detallar un poquito del grosor y vamos a trabajar prácticamente con el grosor de mi muñeca. Ya cuando ustedes ustedes tengan que hacer la suya, ustedes, ustedes trabajan con de acuerdo al grosor de su muñeca y también al grosor de la muñeca de sus clientes. Chicas, entonces bienvenidas sean todas y todos al rincón de Rosy. Eh, para continuar con este video les, eh, le, le invito a que me sigan en nuestras redes, compartan nuestro video, denle el dedito para arriba y le vamos a detallar los materiales. Para hacer las pulseras yo tomé dos saldas de, de cristales número 6 en este color porque este color me fascina. Mire Y hice otra en combinación con este color para que se vean así ya yo tengo previamente estas hechas a mí me gusta llevarlas cuando la cuando uso pulsera me gusta llevarla muy, me gusta llevar muchas muchas pulseras ya todas estas están previamente hechas miren le vamos a poner unos dijes esos dije eh, ma, eh, miden de 20 milímetros a 7 y 8 todo depende siempre le dije todo depende de la decoración que ustedes le quieran poner Aquí tenemos nuestras argollitas, las de 5 milímetros. Tenemos estos separadores, miren, estos son separadores. Hay otros que se llaman plomitos, miren aquí donde están. Estos son plomitos y también sirven como separadores, son mucho más pequeños. Eso miren 2 milímetros, este mide 4 milímetros, este que tengo aquí en la mano. Tenemos coquí. Le voy a decir por qué vamos a utilizar el cojí y no vamos a utilizar el otro pegamento. Tenemos tijera, pinzas y tenemos la aguja que se abre. Miren, les comenté de esta aguja. Por, ustedes verán por qué, porque se nos hace mucho más fácil el trabajo. Y aquí está nuestro aliado que va a ser el hilo para pulsera. Este hilo es elástico, como ustedes pueden ver, miren es muy flexible y me y a mí me encanta para, para trabajar para hacer pulsera porque tiene un soporte eh, soporta mucho peso y no sé no sé con el tiempo no sé cómo se llama cómo le diríamos en buen dominicano o sea no se se mantiene la elasticidad a pesar de que pasen los tiempos o sea pasen seis o siete meses y la pulsera sigue igual aquí tenemos un centímetro para medir y lo que vamos a hacer es, miren, yo tengo aquí previamente cortado, previamente cortada 20, miren, 10, miren. El grosor de mi muñeca, para que ustedes lo puedan entender, vamos a poner la pinza para acá. Miren, Yo corté, mi muñeca mide 18, 19, miren, mi muñeca mide 19 centímetros verdad vamos, y lo voy a poner doble lo vamos a trabajar doble el hilo lo vamos a trabajar doble 19 centímetros aquí está yo corté 20 centímetros para que para que me dé un poquito cuando yo esté trabajando y así yo pueda hacer el nudito y amarrar me doy a entender mi muñeca mide 19 milímetros 19 centímetros perdón y Corté 20 también. Si quieren, pueden cortar 21. Hasta 21 pueden llegar también. En este caso, yo voy a llegar hasta 21 para cuando yo tenga que hacer el pequeño nudo que vaya ya a cuando termine, me dé el espacio para poder yo cortar. Y el hilo lo vamos a poner doble. ¿Okay? Pero como es, como siempre le he dicho, todo depende del grosor de la muñeca de su cliente o suya y ustedes le da el largo que ustedes quieran y trabajan con los materiales que ustedes deseen para esto miren aquí yo lo voy a llevar lo voy a poner uniforme y yo voy a tomar mi aguja me encanta trabajar eh, con esta aguja cuando voy a hacer estos trabajo porque se me facilita mucho aquí voy a poner esta punta miren voy a poner mi aguja aquí y voy a empezar yo voy a tomar un cristal y voy a ponerle esta decoración. Estos le voy a poner esos. Miren, hasta rellenar todo por completo. Miren, voy a hacer esto. Le voy a poner esa. Va a ser mi secuencia. Aquí vamos a poner dos. Miren, miren qué fácil se hace con la aguja. Solo tenemos que alar. ¿Ven? cuando lo ponemos doble el hilo miren aseguramos de que nuestro trabajo se quede más se quede firme por mucho más tiempo y también no se rompa a todo eso vamos a rellenarlo siguiendo esa secuencia esto es lo que vamos a hacer todo eso chicas gracias por, por suscribirse al canal Gracias a todas las suscriptoras nuevas, gracias a todas por el apoyo y todos esos mensajes lindos que me envían. Ya saben, suscríbanse a, a, nuestra, a nuestra plataforma de YouTube, suscríbanse al canal, compartan nuestros videos en las redes. Y aquí están. Todo eso lo vamos a hacer hasta que terminemos, hasta que estemos aquí en la punta. Como les comentaba anteriormente, este video es sumamente corto. Es para todas esas chicas principiantes que quieren aprender a hacer una pulsera. Y esos pasos de pulsera son repetitivos, todo. Y, y, y es como les digo, todo depende de lo, de lo que usted quiera elaborar y de, de qué material lo quiera hacer. Y cómo quiera proyectar su, sus piezas. Miren, aquí ya está terminada. Le voy a poner dos cristales más porque a mí me gusta que me quede un poco holgada, no me gusta que me quede muy muy muy apretada, miren, y eso es lo que le digo del spa del miren, de lo que le tiene que quedar el sobrante que le queda. Entonces aquí, miren, yo voy a, a voy a hacer un nudo. Vamos a hacer tres nuditos. Miren, es sumamente fácil hacer esto. Miren, aquí yo hice un nudo bastante fuerte voy a hacer otro para asegurar y vamos a hacer otro para terminar de asegurar ahora chicas miren antes de cortar antes de cortar nuestro hilo vamos a asegurarnos de que ese hilo no se va a soltar y para eso no vamos a utilizar ni el A6000 ni vamos a utilizar el F6000 vamos a utilizar una gotita de pegamento aquí muy poquita cuidado con sus dedos que no se le vaya a pegar el coquillo y vamos a dejar secar ok dejamos secar y después que eso esté seco ya lo voy a hacer ahora yo voy a cortar el exceso de hilo cortamos que no se vea acá. hacemos esto Ahí está, todavía está mojado, todavía está mojado. Entonces, en lo que esto seca, vamos a trabajar poniéndole las decoraciones. Entonces, para ponerle las decoraciones, todo es igual. Abrimos, abrimos nuestras, usamos nuestras pinzas para abrir nuestras y para abrir los dije y le ponemos los dije que nosotros queramos la decoración que nosotros nos guste o la decoración que la cliente te pide eso es muy fácil de trabajar también aquí otro otra miren yo abrí esto lo abrí mal yo voy a tener que sacarlo yo voy a tener que coger otra porque porque la abrí mal desde el principio ven lo que les dije cuando la abrimos mal porque ella misma trae su patrón. Para que después podamos cerrarla. ¿Miren? Entramos en el hilo de la pulsera. También vienen otras otros pasadores que podemos ponerla. Miren aquí yo estoy cerrando. Y a esto, miren. A esto, así. ¿Te ves dónde está eso ahí? Vamos a apretar y lo vamos a hacer así ahí apretamos miren cómo queda yo voy a tomar otra de la flor voy a tomar mi okay, y le voy a poner aquí donde está donde está previamente el, el hilo y voy a poner otra cosa voy a cerrar Así. chicas si gustan si gustan yo soy particularmente yo lo hago así a mí a esta manera mía no sé si me, me dicen no eso no va así. a mí me gusta ponerle un poquito una gotita de aquí a esto cuando voy a terminar a cerrar aquí porque así yo ayudo de que esto también se mantenga firme y que la argolla no se vaya a cerrar. ¿Ven? Le pongo un poquito de coquí también. Esperamos que seque. Ya saben, yo utilicé dos saltas de, de cristales. Aquí me quedó un poco. Y este hilo lo venden en la tienda de bisutería. Yo le dije que este, este video es bastante corto. Era simplemente para principiantes. Para todas esas chicas que quieran aprender el bello arte de hacer las pulseras tan bellas, que se ven cuando la llevamos puesta, miren, todo, todo lo que yo utilicé lo venden en las tiendas de bisutería, todo, todos, los dije, los colgantes, los dijecitos, los colgantes, las, la, estas borlitas, miren, todo eso, miren, miren qué linda quedan, miren, qué preciosura. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, todo eso lo venden en la tienda de bisutería. Ustedes simplemente preguntan, ya esto está seco y me voy a, a colocar mis pulseras. Miren qué bellas quedan. Miren, a mí me gusta que me queden un poco, que no me queden tan, tan apretaditas a mi muñeca. Que se muevan un poco. Miren. ¿Ven qué linda. Quedan bellas. Yo espero que este video le haya servido le haya servido a esas chicas, eh, pues, eh, gracias a todas por el apoyo, gracias a, eh, a, gracias a las nuevas suscriptoras, eh, continúen eh, brindándome su, su cariño, nos vemos pronto a otra entrega de Rincón de Rosy, espero que este video le ayude a todas esas chicas, de verdad que sí, nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy, bye.